informativo apto para todo público. Amigas y amigos, muy buenas noches, estamos listos para entregarles la información de este martes 11 de julio. Empezamos con los titulares. la presentación de los mecanismos e implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Servicio de Rentas Internas implementó sello de seguridad para bebidas alcohólicas y cigarritos. Más de 200.000 ecuatorianos o residentes en el exterior han sido beneficiados por el envío de paquetería bajo el sistema 4x4. Y en lo internacional, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirma la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico. Empezamos. Esta mañana en el Palacio de Gobierno se realizó la presentación de los mecanismos de implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Escuchemos algunas intervenciones.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 del 2014. La Mesa Político-Estratégica de Comunicación fue inaugurada oficialmente en la ciudad de Portoviejo como parte del gran diálogo nacional impulsado por el Presidente de la República.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 y embarcaciones seguras Viaja primero Ecuador Fin de espacio promocional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 Hacemos un segundo corte, regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional. Hagamos minería responsable. Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador.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 Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha confirmado la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico. Mientras que en Brasil, el presidente Temer dijo que respetará la decisión de la Cámara de Diputados sobre una denuncia en su contra. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirma la muerte de Abu Bakr al bahradi jefe del grupo Estado Islámico. El Pentágono no ha podido confirmar dicha información. Esta no es la primera vez que se le da por muerto, pero en esta ocasión hay una confirmación del propio grupo yihadista. Según la citada ONG, altos responsables del Daesh en la provincia siria de deir -e le han confirmado su fallecimiento. El pasado 22 de junio Rusia había afirmado que existía una alta probabilidad de que hubiera acabado con la vida de al-Baghdadi en un bombardeo aéreo en Siria a finales de mayo. En ese momento no hubo confirmación alguna. El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó el martes que respetará cualquier decisión de la Cámara de Diputados, en la votación para decidir la continuidad de la investigación de las denuncias de corrupción pasiva contra el mandatario. La Cámara esta semana, no puedo dejar de decir esto, tiene una decisión muy importante que tomar, en esta semana. Yo respetaré el resultado de la votación, cualquiera sea. No es tiempo de dudas o de miedos, es hora de respuestas rápidas. La Comisión de Constitución y Justicia, integrada por 66 miembros, debía votar esta semana el informe del relator Sergio Sveiter, quien había recomendado encaminar la investigación al Supremo Tribunal Federal. Independientemente del resultado, la decisión final dependerá de la aprobación de 342 de los 513 diputados en el plenario de la Cámara. De lo contrario, la causa será archivada. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson visitó el mar de Salemir de Qatar en medio de sus intentos de mediación en la crisis del Golfo. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Egipto rompieron relaciones con Doha el 5 de junio y le impusieron sanciones económicas. Los cuatro países acusan a Qatar de apoyar el terrorismo e impusieron 13 exigencias para normalizar el vínculo, entre ellas el cierre de la televisión al Jazeera y una base militar turca, así como la revisión de sus relaciones con Irán. Qatar niega las acusaciones y rechaza las demandas, argumentando que violan su soberanía. Para la delegación de Tillerson, el objetivo primordial de Washington es hacer que se agoten las fuentes de financiamiento de los grupos extremistas para consolidar las victorias frente al grupo de Estado Islámico en Irak y en Siria. La base de al-Udeid en Qatar, utilizada por Estados Unidos, es un elemento clave en su lucha contra la organización yihadista. Nadie niega que el encuentro tuvo lugar. El hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump Jr., se reunió con una abogada rusa. Ahora la pregunta es saber hasta qué punto hubo connivencia, especialmente porque The New York Times ha desvelado la existencia de un mail según el cual Trump Jr. sabía que el material que se le iba a proporcionar era parte del esfuerzo de Moscú para apoyar a su padre. Debía filtrar la información altamente comprometedora sobre la candidata demócrata. La abogada rusa Natalia Veselnyskaya ha concedido una entrevista y lo ha hecho para negar cualquier vínculo con el Kremlin y para restar importancia al encuentro. Yo no sabía quién estaría en la reunión. Lo único que me habían dicho es que Donald Trump Jr. quería verme afirma. Dice que gracias a las fotos que se han publicado en la prensa, ha reconocido al joven que estuvo presente al principio de la reunión y que ha resultado ser Jared Kushner, el yerno del presidente. Y añade que en la reunión había otro hombre que estaba todo el rato consultando su teléfono móvil y que nunca participó en la conversación. Era Paul Manafort, el director de la campaña presidencial. Ante la pregunta del periodista, la abogada afirma que carecía de información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. Y concluye, es muy probable que anhelaran tanto obtener esa información que acabaron por oír lo que querían escuchar. Bien amigos, aquí concluimos con la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Nos veremos el día de mañana con más información. Que descansen, una buena noche.